Hola. Soy el concejal Ernesto Olivares de la Ciudad de Santa Rosa. Comprendo de que hay mucha información importante dirigida a usted en ese momento sobre el coronavirus, el distanciamiento social y las órdenes de refugio en el lugar, pero durante estos momentos es muy importante completar su formulario de Censo 2020. Al completar su Censo 2020, ayudará a dirigir fondos federales a nuestra comunidad para escuelas, vías transitorias, cuidado de niños, educación, seguridad pública y otros servicios críticos. Una de las maneras más fácil de completar el Censo es hacerlo en línea. Puede hacerlo visitando a my2020census.gov. El mes pasado, los hogares de todo el país comenzaron a recibir invitaciones para completar el Censo 2020. Y nunca ha sido tan fácil de responder. Lo puede hacer en línea, por teléfono o por correo. Todo esto sin tener que reunirse con un encuestador en su puerta. El formulario del Censo 2020 solo se toma alrededor de 10 minutos para completar. Es seguro y totalmente confidencial. Su información y privacidad están protegidas. Por lo tanto, si no lo he hecho, hágalo ahora por visitando a my2020census.gov. Muchas gracias y espero que le vaya bien.